WCR8, ya estamos aquí Es un poco tarde, bastante tarde Casi del domingo, pero bueno Quiero hacerme el país de Cataluña Y bueno, pues quiero un momento Vale, un momento Vale, quiero hacerme el rally de Cataluña Y bueno, pues aquí estamos Nos quedamos con 73.885 dólares Está bastante bien Eso Y bueno, pues me quedé bastante bien Con 73 Ahí lo tenéis, 73.885 dólares. Y bueno, pues vamos a ver el I más D que teníamos, chicos, dos puntitos aquí. Y bueno, vamos a meter el último que pone: aumenta el umbral en el indicador del estado del coche, puede causar averías mecánicas. Pues vas a darle, y bueno, aquí a ver qué nos dice el violeta: gran victoria, aumenta las recompensas tras ganar un rally Pues sí, nos viene muy bien. La verdad es que ese punto Y luego aquí ya Aerodinamismo Modifica el juego aerodinámico del coche Permite que haya una mayor precisión Presión, perdón, hacia el suelo Lo que aumenta el agarre y el contacto Del coche con la superficie No puedo, ¿por qué? Ay, coño, estoy sin puntos Vale, vale, ya está Vale, eh, vale vamos a ponernos a Vivan -Bank Benkium que es americano. Vamos a ponerlo ahí del meteorólogo. Eh... <coughs> Autopol, vamos a poner aquí director financiero. Berta Ireland también. Ingeniero y luego... Micaela Campos, Serbia... Y Osama Clegg Otro mmm, Crió El miembro de equipo Y es que no tengo yo mmm, No hay manera de ver que haya un fisio No hay un fisio Así que seguimos sin fisio chicos Es una pena Vale aquí tengo varias Famoso, comodín, estanco Mejora del salario voy a poner mejora del salario sí Vale Vale, pues tenemos una de Costa Dorada que voy a descansar. Voy a hacer el descanso y vamos a meternos ya en Costa Dourada, ¿vale? Vale, ahí hacemos el descanso, chicos, ya estamos por aquí. Y bueno, ya están casi todos descansadas, aunque necesitan algo más, pues están ya todos bien, casi. Vale, chicos, pues vamos a costar Costa, vamos a empezar Costa Dorada, creo ya. Ahí vamos. <coughs> Aquí no tenemos que tener problema porque sabemos que es todo asfalto 100% Y bueno, pues tenemos dos carreteras, perdón, <coughs> dos etapas despejadas totalmente Una es la figuera y luego está la figuera al revés, que no voy a hacer ningún tipo de repetición cuando sea al revés Vale, y ya está, pues vamos con él, con la primera, con la figuera, vamos allá chicos Ahora ya tenemos que quedar primero sí o sí, eh. Y quedar primeros. <coughs> Pues llueve, chicos, ya sabéis Que he metido un meteorólogo de un 85% de preparación Para que ahora salga ya la lluvia ¿no? Bueno, chicos, pues empezamos ahí en el rally de Cataluña Y ya terminamos esta segunda temporada sino sido otra temporada larga y muy... Bueno, miento, algo corta Que no ha durado... Bueno, no ha sido... Ha durado una semana y... Espera chicos, ha durado dos semanas y sí. ha sido una temporada larga y bastante emocionante la verdad Pues vamos allá Vamos con costa dorada, ahora tenemos que estar concentrados y no podemos fallar nada porque es el último ralo que tenemos, ¿eh? el último Vamos allá corta, Lo bueno es que ese asfalto el asfalto corta. también la puede ir hay ¿eh? que tener en bastante cuidado con el asfalto ¿eh? Que veáis cómo se hay que tener cuidado ¿eh? Vale, y vamos no sé, seguro que no seguro que sacamos todo verde ya veréis. Derecha 2 larga línea. que concentrarnos, vamos ahí. Yo ya no hablo, ya me ¿eh? e coge. Izquierda 6 cerrada. Puerta izquierda 4 corta, derecha 4 corta, abierta larga, 40. Che, todos los charcos estos son muy. E muy Silla derecha 3, se de corta, 60. Vamos, ir, vamos. cuidado, cuidado. Uff, pues por un lado, ves como... ¿Veis como también el asalto fue una mala pasada. Pero mucho cuidado, hay más en la lluvia. Izquierda, monstruo, se es. cierra, derecha, 4, corta, 40. Izquierda, 5, larga, sobre cima, derecha, 5, corta, 40. Izquierda, 5, corta, 40. Derecha, 4, corta, izquierda, 4, larga, sigue. Uh. Madre mía, chicos. Qué suerte a tenía ahí. Freno y de arriba para cuatro, abajo. Y arroja. Ay, chicos. venga a La reiniciaré. Porque la estaba haciendo muy bien. Mira. Hola. Thank uh -huh. Izquierda 4 Y derecha 4 A izquierda a fondo A derecha 3 A izquierda a fondo 30 Freno para derecha 3 Corta 40 Izquierda a fondo 40 Cima izquierda 4 Corta Y derecha 5 A izquierda a fondo 30 derecha 4 se cierra 3 larga. Y derecha 4 se cierra 2 abierta. Y derecha 4 izquierda 3 corta. Y derecha 6 sobrecima se cierra larga. Izquierda, 6, larga, se cierra, 3, roca, fuera, 40. <risa> derecha, 4, se cierra, sobre cima. Izquierda, 6, abierta, larga, sobre cima, 30. Derecha, 4, corta e izquierda, 6. Y freno, derecha, 4, a izquierda, 3, corta. Y derecha, 4, 50. Derecha 4 corta, izquierda 5 corta, 30. Cuidado, derecha 5, corta sobre cima, 40. Izquierda, fondo larga, derecha 5 corta, 30. Cuidado, derecha 4 sigue a izquierda 3. Y cuidado, derecha 4, se cierra, a izquierda 1, 30 a fondo, a derecha 4, corta, abierta, larga, izquierda 5, freno para recto, a derecha, 80, izquierda 6, corta y derecha 5, larga, se cierra, 120, izquierda 5, se cierra, 4, corta, 500, peligro. Fuerte para horquilla cerrada, izquierda en cruce. Y derecha 4, larga, abierta. De izquierda a fondo se cierra 4, 30. De derecha a fondo a izquierda 3, corta. A derecha 5, 40. De izquierda 5 se cierra, derecha 5, corta 30. Frena izquierda 3 corta, a derecha 2 corta. Cuidado. Izquierda a fondo se cierra 1, a derecha 1 abierta. Izquierda 4 abierta. Y derecha 5 se cierra. E izquierda 4 sin corte, se cierra a derecha 3, 40. Derecha 3, abierta. Cuidado, derecha 1, media. De izquierda 4, se cierra 3, 30. Izquierda 4, corta 50. Cuidado, freno fuerte para recto a izquierda, abierta 30. Izquierda 5, corta y derecha 5. E izquierda 4 se cierra a freno fuerte para derecha 5 sobre cima se cierra 1 e Izquierda 5 a derecha 3 larga se cierra e Izquierda 4 larga se cierra 3 sigue A derecha a fondo larga se estrecha sobre puente 200 Derecha 4, larga, izquierda 2, corta, sigue, 30. Izquierda 3, corta, derecha 5, 40. Derecha 4, se cierra, derecha izquierda, 3, corta, 30. Cuidado, izquierda 2 y derecha 1, larga, abierta. 4 largas y cierra. A derecha 4 abierta. A derecha 4 abierta. A izquierda 4 corta y cuidado. Freno para recto a derecha, 60 horquilla derecha, 30. Horquilla izquierda abierta. A derecha 5 media se cierra, izquierda 5 corta 30. Derecha 5, 40. Izquierda 5, a derecha 5 larga se cierra, 40. Izquierda 4, a derecha 4 abierta. Y cuidado, freno fuerte para recto a izquierda abierta, 50. 3, izquierda 3, se cierra, a derecha 3, nada de corte abierta, 30. Izquierda 5, larga, se cierra 4. A derecha 4, 30. Izquierda 4, sigue derecha, 5. Izquierda 4, corta, 50. Izquierda 3, larga. A derecha 5, 30. Derecha 3 abierta. Derecha 3 abierta sobre cima. A izquierda 4 abierta. A derecha 4 abierta, a izquierda 5 para meta. Vale, pues aquí está chicos, 7 horas con 12 minutos y 215 segundos, con 18 de penalización, aumentamos, qué pena, son despistes ahí que nos cuestan la vida chicos, vale, continuamos, vale, acumulamos ya 13 horas con 58 minutos y 671 minutos, vamos al servicio. Vale, chicos, pues aquí la más larga es el Montel Con 14 kilómetros con 20 Y Barcelona es una... una... Es la super especial que son 3 kilómetros con 20 y bueno, pues vamos a reparar los daños, lo que tengamos. Y bueno, aquí lo que más ha sufrido es la caja de cambios. Luego eh, <coughs> el motor también pero ha sufrido menos. Y bueno, en todo caso, pues ya sabéis que las marchas vamos a reparar, ahí está el automático, vamos a jugar Barcelona y el Montel, vamos allá. Cuidado, recto a derecha, 50. Izquierda 5, freno, sigue derecha, recto izquierda, sobre se estrecha, 60. Horquilla cerrada, izquierda. Y recto a derecha, se estrecha, 60. Horquilla abierta, derecha, izquierda 4, se cierra, horquilla cerrada, derecha. Izquierda, 4 cortas, estrecha, 60 Horquilla cerrada, izquierda, sin corte, a chicán derecha y derecha, 3 Y derecha, 4, a cuidado, salto, a recto, a izquierda y solo. Recto a izquierda Se ensancha 30 Recto a derecha Se estrecha Giro 70 Peligro Recto a izquierda Sigue se estrecha 30 Cuidado Freno Izquierda dos Corta Horquilla derecha Contrapedalte Se estrecha Y horquilla izquierda 50 solo 60 Sigue izquierda, cuidado freno. Tical derecha, horquilla cerrada, izquierda 80, sigue izquierda. Ahí. Joder. Cuidado recto a derecha, 50. Izquierda 5, freno para recto a izquierda, sobre baches, estrecha, 60. Horquilla cerrada, izquierda. Recto a derecha se estrecha, 60. Derecha 1, a izquierda 4 se cierra, a horquilla cerrada derecha. A izquierda 4 cortas, estrecha, 60. Horquilla cerrada, izquierda sin corte, a chican derecha. Y derecha 3 derecha 4 a cuidado salto a recto a izquierda y dolo izquierda 2 corta recto a derecha sobre recto a izquierda se ensancha 30 recto a derecha se estrecha y 70 Recto izquierda sigue se estrecha, 30, freno para izquierda 2, corta, horquilla derecha contra peralte se estrecha. E izquierda 2, media, 50. Tolut, 60. 60 cuidado sigue izquierda Chicán derecha y meta vale ahí está chicos 4 horas con un minuto con un minuto y 137 segundos hemos hecho penalización por esa tontería Vale, acumul se seguimos acumulando 17 horas con 59 minutos 828 segundos. Una penalización de 36 sube, chicos. A ver si estamos primero en la pole, puedo el chungo. Vamos al montel, que esto tiene asfalto y grabar las dos cosas. A ver qué tal se nos da. Es la más larga que hay. Un 14 kilómetros con 20, a ver qué tal se nos da. Más larga de Cataluña, el Montevideo. Pues yo creo que una así vamos a ganar la temporada. No sé Derecha a fondo, la 40. Una, seis, derecha 5 corta sobre cima, sobre asfalto e izquierda a fondo, 30. Ah, está concentrado izquierda 5 corta, e izquierda 4 corta, 30 Y derecha 4 se cierra corta en cruce sobre grava, 30 Y derecha 6 se cierra sobre cima E izquierda 4 sin corte A derecha 5 corta se cierra sobre cima, a izquierda a fondo sobre cima se cierra 5 Derecha 5 sobre cima, e izquierda 4, 30 a derecha 6 sigue e izquierda 4 larga sigue. A derecha 4 se cierra y corta, 30. Izquierda a fondo, freno a derecha 3, abierta sin corte. A e izquierda 4 muy larga se cierra, baches. Freno fuerte sobre cima Para derecha 4 a peligro Chicán derecha por puerta Me tiro o menos mal A derecha 5, a izquierda que 4, a larga, se cierra Voy por 50. las ramas, chicos me Voy por las ramas Se estrecha por puerta, a derecha 6, larga 150 Yo me comí a la puerta por un momento, chicos Tierra sobre cima, a izquierda 3, media se cierra, 30. Derecha, fondo larga, se cierra, 3 A izquierda 4, corta, freno fuerte A izquierda 1, sin corte, a derecha 5 No, no me lo creo, A izquierda chico. 4, abierta, baches, freno Para horquilla derecha 5 silla derecha 4 paches e izquierda 1 abierta muy bien ahí está verde chicos vamos vamos hay que seguir y derecha 3 sin corte e izquierda 5 larga paches cuidado freno para recto a derecha sobre asfalto 50 cuidado freno derecha 4 sobre grava casa dentro e izquierda 4 Izquierda 4, 30 Y derecha 4, a izquierda, a fondo, se cierra 4 A derecha 4, baches, 80 Izquierda 4 y derecha 4, corta A izquierda 3, freno y derecha 4, sobrecruce, 30 y Izquierda 3, baches, a derecha 4, abierta Y derecha 4 abierta A izquierda 1 A izquierda a fondo sobre asfalto a derecha 5 larga 3 verdes Cuidado, freno para recto a izquierda sin corte sobre grava A izquierda 5 a derecha 3 corta a izquierda a fondo A izquierda 2 y derecha 3 80 4 corta abierta, a derecha 3 corta. A izquierda fondo corta, 80. A no. derecha 4 se cierra, freno para horquilla cerrada, a derecha sobre asfalto se ensalza. A izquierda 6 larga, se cierra 3, roca fuera, 40.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 A derecha 4, larga abierta. A izquierda a fondo se cierra, 4, 30. A De derecha a fondo, a izquierda 3, corta. A derecha 5, 40. A izquierda 5 se cierra, a derecha 5, corta, 30. Fren a izquierda 3, corta, a derecha 2, corta.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 A izquierda 4 se cierra, freno fuerte, para derecha 5 sobre cima se cierra 1 Izquierda 5, a derecha 3, larga se cierra a Izquierda 4, larga se cierra, 3 sigue A derecha, a fondo, larga, se estrecha sobre puente, 200 Derecha 4, larga, chico, izquierda 2, no. corta, sigue, 30 Izquierda 3, corta, derecha 5, 40 Derecha 4, se cierra, 30, izquierda 3, corta, 30 Cuidado, izquierda 2 y derecha 1, larga, abierta 4, larga, se cierra A derecha 4, abierta A izquierda 4, corta y cuidado, freno para recto a derecha, 60 a Izquierda 4, se cierra y derecha 4, corta A izquierda 4, corta, 30 a Horquilla derecha, 30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 Izquierda Ponto 3, se cierra, derecha 3, nada de corte, más, abierta, 30 Izquierda 5, larga, se cierra, 4 A derecha 4, 30 Izquierda 4, sigue derecha, 5 no. e Izquierda 4, corta, 50 e Izquierda 3, larga A derecha 5, 30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 No he escuchado nada Vale, chicos, pues nada, seguimos por aquí, a ver cómo nos quedamos. Vamos, seguimos en la que, clasificación general arriba, genial, 28 horas con 25 minutos y 806 segundos. La acumulación es de una hora y 3 minutos. La penalización, joder, a ver qué tal. Vamos chicos, ahí estamos primeros, perfecto, con 28 horas, 25 minutos 80 segundos, chicos. Luego está lucas Janicek, que es eh, polaco, con 9 horas, con 29 horas 40 minutos y 83 segundos. Luego Karen Ampera, que es finlandés, con 29 horas 47 minutos y 10 segundos, y Luz Vamos chicos, hemos ganado la temporada 2 con 173 puntos, wow Luego Christian Oleweydy nos, nos sigue segundos con 151 puntos, Calero van Pera, luego finlandés con 148 puntos y Benito Guerra con 123 puntos Pff, Increíble, estamos arriba chicos con 173 puntos, genial Genial, tío Genial wow. Vale, pues os digo eh, Subimos con 35.321 21 dólares Casi mil, Llegamos casi a los mil dólares Tenemos 99.318 eh, Subimos el nivel 30 de experiencia Con 2.000 985 de experiencia subimos a más 5 estamos a tope de repuntación en Citroën estado del coche menos 34 baja les es, es, estado muy grave pero la moral sigue a tope ahí a cero neutral es bueno y bueno tenemos una nueva ventaja nuevo continente aumenta más 35 eh, el 35% de recompensas de rally en el continente americano vale el combo ahí está por pues nada chicos, pues hemos terminado esta segunda temporada Ha sido, la verdad, muy muy emocionante Yo creí que no iba a quedar primero Pero bueno, pues hemos quedado primero chicos Lo hemos hecho muy bien, muy muy muy bien Y yo creo que me falta más práctica Yo creo que no voy a, no voy a hacer volante porque De hecho ya habéis visto cómo me he ido aquí cómo se me ha ido el coche no, Seguramente no haré temporada y seguiré vale, otro mira, juego, haré vale, de seguir otro juego seguramente ahí. Muy bien chicos, pues aquí a Vale, y luego iba a ir aquí. Y hasta chicos. No, y... ¿dónde iba yo? Pues a el ir yo? Aquí yo creo. No, ahí está bien. Durabilidad de los faros, aumenta la resistencia de los daños de los faros del coche. Pues cogemos ahí faros del coche, exacto, eso es. Vale, eh, Otto está muy mal, así que vas a poner a un mal Aires otra vez. Vale, a ver, no, pues sigue sin haber chicos. No tenemos un fisioterapeuta. Mal, mal. Vale, vas a meter a Torin Knight, vas a cambiar aquí un poco lo que es el plantel, vas a quitar aquí y vamos a contratar a gente nueva a Katherine Duffy, por ejemplo ahí está y vamos a poner la mejora de, como digo esta eso nos va a venir bien más, vale, gestión es que no puedo meter a nadie más a 68 cambiamos ahí, no la había cambiado a agente Harold Jaramillo, podíamos a ver, espérate 16% Podría contratar a alguna algún agente, ¿no? No tengo agentes, joder Ponemos Jaramillo Y Y Cristian Scobert, que es belga Y está, ahora sí Y bueno, pues aquí está Aquí tenemos las reparaciones Tenemos 1597 799 turbo 3 734 2045 1378 la transmisión dirección 815 corre carre carrocería 2021 hay que pagar en total 9389 pagamos ahí ya está pagado vale Perfecto Vale, ahora tenemos que invertir más de 20.000 dólares en reparaciones de rally, ¿vale? Y ya está, chicos eh, ¿Cómo están los agentes? Yo creo que ya está Sí, vas a hacer, mandarles a descansar Dos veces, y ya está Vale, ya está bueno chicos, pues yo lo voy a dejar por aquí. Nosotros nos vamos a ver el viernes en la siguiente en la tercera temporada que empezaremos ya, que será la WRC por fin, la mundial y nos vemos hasta el viernes. Espero que os haya gustado.